Vamos a darle la bienvenida desde México para que escuchen los 25 IFD y nosotros unos minutitos, presidente, es posible, con el señor conferencista sobre derecha digital que está muy emocionado, Alberto Ramírez Martínez. Don Alberto, muchas gracias por estar desde México con nosotros. Está usted con el presidente de la República, el gobernador del Departamento de Paraguay y su intendenta, altas autoridades. Hay una gran expectativa y lo están escuchando en 25 ciudades en Muchas Paraguay. Gracias. Adelante, don Buenos días a todos. Señor Don Horacio Manuel micro, Cartes Jara, presidente de la República del Paraguay. Señor Don Enrique Riera, ministro de Educación y Cultura. Un, un eso. Señor Don Miguel Cuevas, gobernador de Paraguay. Señor Don José Arce Farina, viceministro de Educación ¿Cómo? Superior colegas, profesores El más. y funcionarios de los 17 parlamentos del Paraguay y del Distrito Capital de Asunción, y a quienes nos acompañan a través de alguno de estos 25 nodos del IFD que están conectados. Solo para no errar, quisiera confirmar que mi audio es correcto, que me escuchan. Sí, es correcto, es correcto don Alberto, adelante, ahora lo escuchamos perfectamente. Les saludo y les agradezco la invitación a esta videoconferencia en el marco del primer foro regional de educación superior en el que dedicaré unos minutos a hablar sobre una estrategia de incorporación de las TIC al sistema educativo paraguayo con miras para construir un ministerio de educación y cultura con pertinencia digital, científica, tecnológica e innovadora. Eh, también saludo y no quisiera dejar esto sin mencionar Agradezco a los señores Daniel Pérez, Felipe Villalba y a los núcleos tecnológicos del IFD por haber coordinado mi presencia, aunque sea virtual, el día de hoy en Paraguarí y en las pantallas de los nodos IFD que nos están viendo, que es per se un ejemplo de lo que hoy vengo a hablar. Las tecnologías de información y comunicación como elemento de modernización de la educación han estado presentes en los discursos oficiales de los países latinoamericanos desde la segunda mitad de la década de los 80, las computadoras de escritorio, los sistemas operativos con ambientes gráficos, los paquetes informáticos para la realización principalmente de tareas de oficina y la disposición de una internet cada vez más estable en los recintos educativos, orientaron en ese entonces a las políticas de adquisición y fortalecimiento tecnológico de las escuelas y junto con la capacitación de docentes y la creación de una asignatura de computación complementaria al currículum tradicional, formaron parte de los elementos centrales del primer momento de incorporación masiva de las TIC a la escuela. En los 90, los laboratorios escolares de informática y la relación entre el número de computadoras y el de estudiantes representaron un índice de modernidad de las escuelas. Un mayor número de computadoras por alumno ...representaba el grado de modernidad de las instituciones. En el sector privado, la asignatura de computación significó en un inicio... ...junto con la de inglés, una oferta educativa actual y pertinente... ...que posicionaba a los colegios privados por encima de la oferta pública... ...en prácticamente todos los niveles educativos. Y a pesar de las discusiones y reformas educativas latinoamericanas... ...en torno a las competencias, la transversalidad de los temas y el trabajo por proyectos e integradores de la época, el enfoque de creación e impartición de una asignatura de computación complementaria al currículum fue el modelo imperante de la escuela pública y privada por un par de décadas, por lo que las TIC en el contexto escolar siguieron siendo vistas como un tema moderno, necesario, pero complementario y desligado al resto del currículum. La visión de las TIC como herramienta como recurso transversal de apoyo para el estudio, siguió siendo una tarea pendiente. La asignatura de computación, como la nueva adición al currículum, hizo entonces evidente la necesidad del diseño de estrategias de capacitación de los docentes. No obstante, no todos fueron objeto de una capacitación institucional, pero los docentes que sí, la recibieron en dos sentidos principalmente, el ofimático y el de TIC, para la gestión educativa. Algunos de los que no recibieron capacitación por parte de los ministerios de educación o de las instituciones de educación superior fue porque eran profesores de computación, laboratorios de informática o de las asignaturas afines que ya contaban con perfiles tecnológicos y no las necesitaban. Inclusive, vale la pena mencionar que fueron ellos, en muchos casos, los motores de cambio y de incorporación de las TIC en sus comunidades educativas. Otros docentes, por su propia cuenta, medios y objetivos, buscaron su formación en temas de tecnología digital. Y finalmente otros más nunca terminaron por capacitarse de manera formal. La formación de los docentes entonces era desigual de facto y no se alineaba a plan alguno. Eran las percepciones personales e institucionales las que daban rumbo a la capacitación. La presencia de Microsoft era muy fuerte, y bien valorada por el gremio, por lo que Microsoft Word, Excel y PowerPoint fueron por muchos años sinónimo de saber computación. La falta de un rumbo institucional y lo discrecional de las estrategias de capacitación de docentes al final solamente retrasaron la incorporación transversal de las TIC a la escuela. Los docentes protecnológicos, decíamos hace rato, jugaron un papel muy importante en la incorporación de las TIC a las escuelas, ya que fueron ellos los encargados de explorar nuevas tecnologías, llevarlas a los establecimientos escolares y compartirlas con sus pares. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y voluntades de estos líderes, sus decisiones en materia de TIC no eran necesariamente adecuadas ni contaban con la legitimidad de una academia. Las acciones de equipamiento tecnológico, capacitación de docentes y el surgimiento de estas voces informadas en las escuelas delinearon este primer momento de incorporación de las TIC a la escuela. empero, la duración de esta etapa excedió los límites temporales lógicos y durante su ejercicio no se tomaron decisiones para la, la definición del rumbo que se debía seguir para emprender los siguientes pasos de incorporación de las TIC a los programas educativos. La falta de un plan estratégico en el que se describiera el objetivo principal de las TIC en el contexto educativo era cada vez más evidente y necesario pero ausente, lo que en un inicio representó una serie de buenas decisiones y estrategias de modernización educativa, poco a poco se fue volviendo inadecuado, insuficiente y equívoco para la época. Sin temor a equivocarme, puedo decir que hoy en día las instituciones latinoamericanas de educación superior no tienen conocimiento de lo que sus profesores saben de TIC, lo cual no es solo grave, sino preocupante, ya que sin ese conocimiento, la adquisición de infraestructura tecnológica de licenciamiento de software y de la actualización docente seguirá siendo azarosa y errática. Pero si lo anterior es preocupante, pongamos en la balanza la idea de que las instituciones de educación superior no solo desconocen lo que saben sus docentes en materia de TIC hoy por hoy, lo cual se puede resolver con un diagnóstico, sin duda. El problema es que tampoco tienen idea de cuáles deben ser los saberes digitales de sus docentes. Dejemos atrás a los impulsos comerciales, a los liderazgos individuales carentes de la legitimidad de un colectivo académico y a las modas tecnológicas. Definamos desde la base lo que los docentes deben saber de TIC. Pongamos en juego a la disciplina, a la cultura docente y dejemos de ver a las TIC como una asignatura complementaria, genérica e igual para todos. Vamos a ver. Nuestra propuesta es clara. Definamos al perfil de saberes digitales de los egresados de los institutos de tercer nivel, institutos de formación docente, institutos técnicos y universidades del Paraguay. Pongamos en juego a la disciplina, que sea esta la que oriente a la política educativa relativa a la incorporación de las TIC en manera, de manera transversal a la educación. En México, mi colega y amigo el doctor Miguel Ángel Casillas y un servidor hemos realizado una serie de intervenciones con distintas comunidades académicas que nos han permitido observer, observar las diferencias disciplinarias en educación superior. También hemos puesto en práctica esta metodología para definir los saberes digitales de los docentes de educación preescolar, primaria y secundaria del Estado de Veracruz en México. Hemos documentado y publicado con licencias abiertas la metodología que seguimos para la incorporación de la SICA al currículum de la universidad los perfiles de egreso en materia de tecnología digital que distintas comunidades académicas han discutido y acordado y en breve saldrá un libro sobre la intervención que hicimos con un millar de docentes de educación básica quienes definieron los saberes digitales que cualquier docente de preescolar, primaria y secundaria requiere para realizar sus tareas cotidianas de docencia y de gestión académica. En 2012 tuvimos nuestro primer acercamiento con la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay en donde presentamos la estructura de los saberes digitales que hoy es parte nuclear de la propuesta de incorporación de las TIC a la educación que hemos hecho al actual gobierno y que presentamos hoy públicamente a los principales actores de la educación superior del Paraguay. Ustedes. Vamos a ver. Si definimos los saberes digitales de los egresados de los institutos de formación docente, tendríamos impactos positivos en distintos niveles. Por un lado, los formadores de formadores, tendrían claridad en los temas relacionados con las TIC que se deberán incluir en cada una de las asignaturas que componen el programa de estudio, para que todos, de manera solidaria, logren alcanzar el perfil de egreso definido en materia de TIC, formando docentes con saberes digitales propios de la disciplina, que podrán, a su vez, transmitir de manera informal inicialmente a sus estudiantes al incorporarse al sistema, y después participar en la definición de los saberes digitales de sus estudiantes, dependiendo el nivel educativo en el que impartirán clases. Así, en cascada, pero informados, las TIC trascenderán el estadio anterior. La asignatura complementaria de computación ya no será necesaria. El enfoque ahora verá a las TIC como herramientas y recursos de información para las asignaturas relativas a las matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales, para el caso de la educación básica y media superior cerrando el círculo con la definición de las TIC disciplinarias de todas y cada una de las carreras ofertadas en las instituciones de educación superior del Paraguay. La formación del profesor bajo este enfoque garantizará que la definición de los saberes digitales sea primeramente precisada por los mismos docentes garantizando así su legitimidad académica. Segundo, que al contar con los mínimos necesarios en materia de TIC, el Ministerio de Educación y las instituciones educativas podrán dosificar el gasto e inversión en infraestructura tecnológica. Tendremos criterios académicos por primera vez que describan las características de las computadoras que se requieren. Sabremos qué software se necesita enseñar y el tipo de licenciamiento con el que se lidiará, además del tipo de ancho de banda que se necesitarán en los diferentes establecimientos escolares. Tercero, esta información se podrá orientar hacia un mejor diseño de programa de capacitación de docentes. Sabiendo lo que los estudiantes deben manejar al egresar el programa de estudios, las instituciones podrán ofrecer a sus profesores planes de actualización certeros. Finalmente, y conscientes de lo vertiginoso de la evolución tecnológica, la, la definición del perfil de egreso en términos de los saberes digitales, servirá como referencia histórica para la reforma y actualización de planes y programas de los institutos de formación docente y de todas las instituciones que se reformen bajo este esquema. Estamos convencidos que el siguiente paso que se debe dar para lograr una incorporación transversal de las TIC a la educación es la adopción de los saberes digitales como política educativa y también estamos convencidos que será el Paraguay quien instaure esta política de Estado la ejecute y transforme su sistema educativo en no más de 600 días, siendo el primer país en Latinoamérica en trascender el estigma tecnológico que no nos ha permitido actualizar los programas de estudio en materia de TIC y ofrecerles a nuestros estudiantes lo que realmente se merecen y necesitan. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, profesor e investigador de la Universidad Veracruzana México. Agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.